Es bueno pensar en el futuro, ¡claro!, pero también es importante disfrutar tu presente. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Vero Watts y en esta ocasión deseo platicarles a ustedes acerca de cómo vivir el presente. Esto me hace un poco de ruido porque hace algunos días tuve algunos momentos abrumadores en donde todo así como que se te junta y dices, ay, oh, lo ¿qué está pasando conmigo? Pero resulta que me pongo a observar el comportamiento de los niños y me doy cuenta que tienen una magia espectacular porque para los niños no existe ni el pasado ni el futuro. Ellos viven su presente, disfrutan cada momento de sus vidas cosas que los adultos debemos de hacer y obviamente imitar el comportamiento de ellos y por ello el día de hoy deseo platicar con ustedes acerca de algunos tips para poder disfrutar de nuestro presente. El tip que deseo compartir con ustedes el día de hoy es levantarnos y abrir bien los ojos. Esto significa que una vez que nosotros salgamos de nuestra casita, de nuestro depa o de nuestro lugar, debemos de abrir bien los ojos y observar el cielo, observar las nubes, observar el sol, la naturaleza y la magia que nos regala el día de hoy. ¿Qué significa eso? Si amanece un día nublado, hay que disfrutar esas nubes grises llenas de agua, hay que disfrutar el caer de las lluvias o hay que disfrutar del hermoso sol como este día. Tip número 2. Si tienes la oportunidad, date un espacio para ir a un parque, un lugar al aire libre, como en este momento yo me encuentro, date tu tiempo. Significa que apagas tu celular, disfrutas de los ruidos que nos regala la madre naturaleza, Disfruta también el escuchar de los carros, disfruta del trinar de las aves, disfrutar hasta de la misma magia que las mismas personas van hablando por el parque y nos vamos cuchichando. Yo estoy disfrutando en este momento cómo replican las olas aquí conmigo. Número 3 a cualquier baño, hay que disfrutar el contacto del agua es decir, sentir cómo las gotas de la regadera, del agua de la regadera caen en nuestro cuerpo disfrutarlo, darme gracias a la vida porque estamos con salud porque tenemos vida, porque estamos disfrutando de esta calidez del agua dale agradecimiento a tu cuerpo, hay que esfoliarnos y disfrutar simplemente de esta ducha, mira a los ojos a las personas es decir cuando te encuentres con tus compañeros del trabajo, con tus amigos, con tu familia, míralo a los ojos, plática con ellos y logra a través de la mirada observar la calidez de la persona, observar los valores de la persona, observar lo que nos está transmitiendo esta persona. Agradecido con ella por estar compartiendo unos momentos de diálogo con ella. Sonríele y dale un fuerte abrazo y regálale una cálida sonrisa. Y último tip: tenemos de trabajar con la actitud. Otra vez, perdón. Tenemos <risa> de trabajar con la actitud. Esta actitud tiene que ser positiva. Recuerda que en algún lugar del mundo, alguna persona está luchando por todo lo que tú tienes, luchando por lograr todo lo que nosotros hemos alcanzado. Entonces debemos de ser agradecidos con la vida, agradecidos con todo lo que hemos estado luchando y ver todo lo positivo. Hay que sentirse bendecidos con lo que hasta ahora hemos logrado. Mi corazón no está latiendo ahora? Disfruta, disfruta de esa facilidad. Es bueno pensar en el futuro, claro, pero también es importante disfrutar tu presente. Disfruta tus momentos y llénalos de magia. Nos vemos en una siguiente. Eh. Otra vez. Recuerda suscribirte al canal VeroWatch. Dale me gusta, dale a la campanita para que recibas más notificaciones acerca de los nuevos videos que estaremos transmitiendo. Vemos en otro siguiente Verowatch. Así que el día de hoy me despido con ustedes que tengan un excelente día. Pero Molina Verdigues. Hasta la próxima. Bye bye.